hola hola hola hola hola queridos amigos amigas amigues muy buenos días buenas tardes buenas noches depende a qué hora estén escuchando este video. luna en casa 2 en los signos de agua cáncer escorpio y piscis y con esto le vamos dando forma a la luna ya vamos a tener en esa triple combinación que es la base de la astrología si entendés esto Entendés la astrología, esa triple combinación entre planeta, signo y casa Porque después lo que la cuarta combinación que viene es ese planeta en esa casa y en ese signo Cómo se relaciona con otro planeta y eso lo vamos a ver antes de que termine este año entre el sol y la luna, porque ya viste el sol y ahora estás viendo el final de la luna. Ya viste la luna en los signos de fuego, ya viste la luna en los signos de tierra y ya viste la luna en los signos de aire. Y ahora estás viendo en los signos de agua, en este caso en la casa 2. Vamos a la clase de una vez, te invito a que te sumes acá abajo, Está patagoniaastral.com Que te sumes a nuestro portal, a nuestro gran portal de astrología Que cada día lo vamos a ir haciendo crecer más y más Con información que a vos te interesa Luna en casa 2 Son dramáticos, son comprometidos y son dedicados Casa 2 en cáncer Maternidad, comercio itinerante, luna en cáncer, protector, sensible, intuitivo, hipersensible, vulnerable e inestable. Por lo que si nos encontramos con una luna en cáncer, en casa 2, y eh, la casa 2 también en cáncer, podríamos llegar a estar frente a una persona muy maternal, fíjense que Mildred Peraza, astróloga venezolana certificada por el CAF, que hizo esta, estas frases claves para poder darme una mano, tomó maternal por eh, Casa 2 en Cáncer, ¿sí? Maternidad. Totalmente comprometida, luna en Casa 2 en el cuidado y protección de los suyos, ¿sí? protector, protección, luna en cáncer. ¿Ven cómo se van formando las frases claves? Luna en casa 2, dramático, comprometido y dedicado. Pero si esa casa 2, en vez de estar en cáncer, está en escorpio, y representa la serenidad la estabilidad, representa también el peligro. Y la luna en escorpio representa lo emocional, lo sanador, la intimidad, el apego, la manipulación y la pereza. Por lo que podríamos decir que estamos ante una persona a la que su economía eh, le puede eh, jugar malas pasadas. Puede ser inestable, cambiante, porque suele ser muy comprometido con su trabajo pero a veces puede caer en ser perezoso. Ven cómo van tirando de un lado y del otro las distintas energías. Luna en casa 2, dramático, comprometido, dedicado. Pero si esa casa 2 está en piscis, a ese dramatismo, a ese compromiso, a esa dedicación, la tiñe, el servicio, los improvistos y... Y ser víctimas la luna en Pisces si esa luna estuviera en casa 2 y en Pisces y la casa 2 en Pisces eh, esa luna en Pisces eh, esa casa 2 en Pisces representa eh, ya lo dije, luna en Pisces intuición, idealista, hipersensible depresivo, victimización y vulnerable. Por lo tanto, eh, si estamos ante una persona que tiene luna en casa 2, eh, casa 2 en Pisces y la luna también está en Pisces, eh, podríamos estar hablando de una persona que puede resultar a los demás un poco dramáticos, pero es que son muy hipersensibles eh, y vulnerables y tienden a la victimización entonces bueno eh, eso hay que explicárselo cuando uno está haciendo una carta natal a el cliente a la persona que tenés adelante a esta persona que en su carta natal en este caso tuviera la luna en casa 2 esa casa 2 en Pisces y la luna también en Pisces ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí, como todos los días. Ojalá tengas un día maravilloso. Nos vemos mañana con Luna en Casa 3 en los signos de agua. Chao, hasta mañana.